¿Cuán grandioso sería tener un programa que analice las estrategias de trading y las mejore automáticamente? Soy Jonathan Herrera, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, una importante universidad del Ecuador, en la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Estudié durante dos años técnicas para realizar trading y con mis estudios en Inteligencia Artificial analicé la creación de un sistema que permite el análisis, mejora y optimización de estrategias. He creado una campaña de crowdfunding para adquirir el hardware necesario para este proyecto. Hay dos niveles de inversión. Por 100 dólares les enseñaré todo lo que sé sobre el trading para que lo puedan hacer de forma manual. Por 150 dólares tendrán acceso a todos los resultados que arroje el sistema de inteligencia artificial y les enseñaré a automatizar sus estrategias. Si desean ingresar sin inversión, pueden hacerlo consiguiendo 3 personas que inviertan y obtendrán los mismos beneficios que hayan adquirido al menos dos de sus 3 invitados. Todos los niveles constan de 6 meses de enseñanza y entregas de incluidos, los cuales se pueden aumentar un mes por cada persona que inviten. Espero su apoyo.